Bata. Oiga Tulio, yo jefe, ¿qué más? A ah, reunión ahorita parce oiga Tulio, ¿usted sí. tiene fierro? ¿Cómo? ¿Usted tiene fierro, Tulio? Ya le digo. Porque me, me dijeron, Mateo me dijo que era de él, que usted se lo devolviera. Sí, sí, sí. Entonces yo si le, quiere lo... yo, yo le vendo uno, Tulio. ¿Cuánto? Listo, espérame y ahorita le confirmo. Listo. Y ya le está en servicio, ¿no? Hace un momentico estaba Parsi, yo no sé qué se hizo Auto. Eh, eh, para no, cambiarle pues. el colorcito, todo bien. Vale, ¿quién dijo miedo? El ¿Qué colorcito Póngale una. Hola, buenas. Bueno, somos el equipo de seguridad del señor Lucho. Uy, ¿y eso? Seguridad. ¿Quién que puso? Epa ¿Qué, ¿Qué más se no, no lo haría mi señor? No, nada más, nada más Nada más ¿La facturita? factura, mi señor? ¿Cómo? ¿A qué nombre hago la factura? A Juan, a Juan Pablo Juan Pablo Muy bien, un tipo, tiempo, tengo los cálculos ¿cuánto cosa es el carrito? 300, ¿no? El carrón, nomás pues, sí, 300 ¿Cuántos son ustedes? Si ¿Sí ve los techos. Sí. Ahí están los francotiradores. ¿El servicio? El Es para poner este carrito full. 12 pesitos. ¿Listo? Vámonos. ¿Cómo? Buena, buena. Ah, este, a es mi compañero tuyo, mi compañero no tiene. Eh, no, no, gracias. Lo demás sí, Full. Full. Se acorta. Hombre, Daniel. Sí. ¿Qué color le pongo? Es un negro mate con una caravana naranja, por favor. ¿Listo? ¿Este? ¿Qué? ¿Este? ¿Eh, sí sí ¿Este? ¿Este? ¿Este? ¿Este? ¿Este? como como Si sí, lo ponen un alerón, listo, esos son todos. A ver, el anterior a ese. El uno en fibra, pero o, el, el que está ahí, pero en fibra. El anterior, ¿Ese? No, no, el anterior, anterior, anterior, siga, siga. Siga ¿sí Siga ¿sí Siga ¿sí S, gracias La suspensión la quiere bajita o altica? Eh, bajita Blindaje. Oh no, ¿para qué? Ese. ¿Para que no se le dañe tan rápido? ¿Sí? No, pesa más. Tal vez sí, pero esto corre mucho, hombre. ¿Listo? ¿Qué colorcito quieres? Eh. Color, eh. color me recomienda? Tenemos un color. Ese. Un color bueno. Llamativo. Llamativo, llamativo. Listo, el pagacho que está adelante. No hay verde fulforescente. Este es el trigo de pulmonar, hermano. El fulforescente hay... Otro más. Este es... El este. anterior. Este fue... Este. El, tipo, ¿El color secundario o si usted lo quiere? Le recomiendo esto. También. El para choque de espalda. Le recomiendo... Sí, hermano, este. Este, pues... Solo tengo esos dos. Yo le recomiendo que, que, que no le pongan acá. Sí. Ajá, ajá. Pues sería todo. Esa dijo que costó 20k, ¿no? Sí, esa. ¿La placa se la va a dejar igual o se la cambia? Sí, yo... Es negra. Sí. ¿A ¿Qué nombre hago la factura, mi hermano? Listo, las llantas ¿La va a cambiar? Sí. ¿De qué tipo? eh deportivo Listo, ahí lo voy pasando y me dice cuál le gusta. Listo Listo hermano, ahí de una pedrerada. Con moto, eh. Anterior. La anterior. Esas, ¿esas? Sí, ¿la papita? Eh, sí, en un negro mate, por favor. Es eh, sí, ese, sí. ¿le va a poner color a las llantas? Humo, humo, humo. humo. El humo, eh, un amarillo. Sí, sí, el más oscuro, por favor. ¿Ese? ¿Qué le pongo? Mm. Pero vaya pasando, y yo le digo. ¿Qué más ese? Con el tono y las luces, ¿cuánto sería? Pues digamos se le puede seguir haciendo modificaciones ahorita. ¿Hay más o esto ya es lo último? Ah, listo. A ver, tiene ahí unas llamas que no se ven mucho. ¿Qué atrás tiene? Listo, o esas son todas. El es que hay uno que va saliendo como es de la llanta. ¿Está así? ¿Está ese? Sí. No sé si puede cambiar el color. tengo este, un segundo ya le confío. gracias. Sí, sí, sí. So, ya vuelvo con las dosis pasado, Tulio? quien ¿Quién falta por entrar al, al, eh, sí, tengo al radio? tengo la eh, no, ya sí, solo sí, en servicios, Bueno, muchachos, despachen eso, coloquen eh, mecánico ocupado cuando terminen. Y, eh... Um, coloquen cierra para decidir y vamos en moto. Que combinen con el neón? Azul, claro por Azul, ojalá, Hermano, ¿qué le pasó? Vamos a hacer una reunión con un nuevo cliente del taller María, purísima Amigo, ¿qué tal lo ve? Perfecto, espectacular Vale amigo, si no es más... ¿Cuál es su, su número de qué? pena mi mi eh, de, sí, número el último de que salga cierra la puerta. Listo, ¿no? eh, entonces en el concesionario nos vemos. Eh, no, no, no, no. Estén aquí en el taller, ya les digo. Ah, listo, listo. Listo, amigo, muy amable. No, a usted, que gracias. moto y ropa de civil Tulio, Tulio, saque una motivo y la tunea si quiere Nada muchachos, no me hablan los de la reunión Sigan esperando pues un momento Nos van a dejar planta, hermano. Pareciera, parce Ay, Dios mío. Tulio, venga, ¿dónde está? Venga, venga. Eh, Pero es pues, que no puede como que no entienden que estamos preocupado. Venga Tulio, Cierren la puerta para que no entre. Tulio, síganos aquí a la oficina. Ah, listo listo. 20. Tulio, hermano, le, le... ya le tengo su... su fierrito pues. Lo encargo. ¿Usted tiene una encima, Tulio, en este momento? Sí, la que no es mía. Sí, Pero si no quiere, devuélvásela de una vez al dueño. Y le damos la otra, porque creo que no puede llevar las dos. Listo, listo. ¿Y dónde está el dueño? ¿No está conectado sí? Uy, no tengo ni idea. Espéreme y pues preguntemos aquí por... ¿Es que ¿Mateo ya... está? ¿Mateo? Sí, sí. Venga aquí a, a la oficina. Abajito. La oficina de abajo, pues. Vea la que yo conseguí vale 20, Tulio. Es una de estas, vea. De hecho, eso lo dejan a todo mundo, usted, pues o sea, a los mecánicos. Yo voy. Me, me toca reiniciar porque va a los carros nosotros. parpadeando, soy el único. Antes de reiniciar, venga aquí a la oficina. Y si lo consigo... sí. el Tesla. Toca. Desbloqueé el Tesla. Pues, vamos antes hablando. de que vaya a la oficina vamos hablando tuyo momento Lino, este. Lino, Lino. ah listo listo voy estoy Arce caminando que se hizo Mateo? Se volvió. no pero este momento caminando si donde estaba ave María en la de ropa y ya llegué y me un favor y ya voy dónde lo recojo? ya estoy aquí ya estoy aquí. Ana, estoy me todo ha sacado, parpadeando. Ha sacado, ha desbloquea el carro, desbloqueo el carro. Alejo, está Ah, ¿Sí? ¿Sí? tú... no, no me lo des, no me lo des, no me lo des, todavía no espérate, espérate, espérate. bloqueado, está bloqueado, está bloqueado. Ya tengo la Ahí se supone que. Tulio, entreguéle eso. No me lo des, déjeme, guardo, tengo uno encima. Bloqueéis. Y... Pero esta gente que.. Está bloqueado. bloqueado, se ¿tú? huyó. Yo estoy en Se me crece el juego. Va a tocar que... Bueno, pues que Tulio siga con ¿Saca? esa y, y, y le dé bueno. 20, ¿no? Ok. Pues no, es que ahorita yo creo que resolvemos con Venga, saque un carro, Tulio, y guardamos esta o algo. Y me da la plata ya. Si ustedes vieran como yo vi todos los carros, se oyeron locos. N Guarde esa, guarde esa, Espérenme, me saco la otra. Listo, guarde esa, Gracias, tu león. Ya, ya volví Tulio, ¿dónde está? Aquí, aquí ¿Dónde está el la pistola que tengo encima? Listo, aquí en Lolo, ven Sí, yo le entrego su encargo. Listo, ¿cuál estoy? A Ah, espérame, espérame. Yo creo que eso se jara. Aunque no, pues mándemelos a mí si sí algo yo se lo mando. Espere. Ok, porque Alfredo habló como mecánico. 1.18, la idea. 1.18. Bueno, pero. 1.18, sí. Eh, Alfredo, eh, digo, Alfredo, eh, Lucho, le entrego los 20.000 a usted. ¿Los meto al taller? Eh... Listo, tú ya me los puedes dar. Entréguemelos da a mí, por favor. Que yo los pagué ahí. Abre, ah, espere que ya me van a transferir y se los mande. Listo. Se dieron cuenta pues que a mí me ascendieron a, a su jefe. Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? El lealtareo nos ha como que se raboneó Ok. Y entonces eh, anden con cuidado. Si lo ven por ahí, no le escupen mucho. No hay moto en el carro de que no okay. yo, ahorita, yo ahorita como que me fui con él y apareció en el hospital. No, no, puede que no lo ha sido él, pero pues por seguridad de ustedes ya saben. Sí. Vale, ok. ¿Y ¿Qué es lo que hoy no entiendo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, vamos a hacer una reunión con los del concesionario. Ah, okay, ok. Pero pues, como que no, como que están ocupados. O sea, que esa gente mantiene hartas vueltas. Ah, ok. Ah, no, te si sí te... a duda. Échenme bien el cuento por mensaje. Yo soy muy chismoso. No, no, tudito, vea. Se, se cuidan de Alfredo, que no vaya a pasar nada, pues yo no puedo que mal les haga nada, pero que pues se cuidan que uno nunca sabe. Y ahorita vamos a esa reunión si es que contestan, si no pues nada. Compa, no es pues nada, Ahí se mañana se la tiene el, casada. El, el cosa Sergio. Y te ¿Cómo digo me... quién se la tiene casada. ¿Quién tiene? El pana este que salió, Nicolás. Pero eso que queda aquí entre nosotros. Por eso estaba aquí por la mañana que llegábamos y se iba detrás de nosotros todo el rato. Mm, ya, ya, no, no tomemos... No, no puede ser. A ver, Después venga, de... espere. Nicolás le va a hacer su la... Vaja Es que a ver, lo que pasa es que ayer... Nos, eh, ...el Lucho, el fredicho, nos dimos cuenta que ese hermano nos estaba robando. Bueno, es que decir si que alguien gana más que usted es casi imposible. Uy, se conectó el alcalde, ¿me sirve? Uy, después, pues, o sea, no, no vale mucho. A decir que alguien más, que gana más que este man es mucho decir. Y esa hermano, nos fue mal al taller, le fue mal. Y al mal, entonces, yo no sé, lo degradaron, por estas razones ahí. Y además, como que se raboneó. Mierda. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, no sé si el partido lo están también metido en cosas por ahí afuera que lo estén buscando yo no sé parece como que es muy agresivo pues ya saben se echan con ojo no, si anda por ahí normal como si nada pero no no le tengo mucha confianza que uno nunca sabe que yo me como que me fui con él y aparecí en el hospital pues ya saben no le dicen nada pero cualquier cosa no se monten con él breve sí hágale pues se cuidan Piedras. Una granada. Exactamente, puede subir el motor. Aparte de que el vehículo tiene pues. 10-4 mi rey. Se llama, se llama. El domingo hay bonificación por parte de la alcaldía, gente. ¿Cómo?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 se mató, se mató hermano. Daniel, llévelo embalado al médico y llega al concesionario, listo. Ah, señor. Claro. El moto, el moto. Los mecánicos del concesionario. Sí? Ah, este man no sabe parce. Vamos para el nuevo, para el nuevo. Oh, chaco, sí, sí, sí, para el nuevo. Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar Parte si puede reiniciar ya cuando lleguemos al concesionario No, porque como esta textura se ha un poco más, se peor Oh, que Chacota está desatado, está bruto con confianza muchachos. Espérenme, reinicio y vuelvo. hola. parece que la entren dijeron que la entren con confianza dicen. No, que la metan. Lucho, Lucho. Esos son los colores oficiales, pues, esto, el rojo y el negro. No, es ¿Qué el y me tengo que ir, me tengo que ir. Listo, sí, oh. parso, yo hablo acá. Sí, sí, y me cuenta después. Nos todo bien. Todos, pues, todo ¿Qué bien. ¿Qué me pasó? ¿Cómo no te voy a contar la historia? No quién es Quité el casco Quité lo que lo echas Apá, ¿cómo la ves? ¿Cómo le cae ese ojo? Casi que no. ¿Cómo? ¿Quién pone? ¿Quién pone negativo? Bueno, nada muchachos No, tranquilos, tranquilos Me preocupen, mi rey. Bueno, pues nada, vean... El... Parece que la gente del concesionario no estuvo estuvimos cuadrando una cita en la mañana, lastimosamente no se, no se pudo, parce, pero bueno, era una sorpresa, les voy a comentar, que hice un nuevo acuerdo con ellos, parce, y ahora tenemos un 10% de descuento en todos los carros del concesionario, de igual manera, ellos tienen un 10% de descuento en el tuneo. Uy, ¿Cuánto? Día? Uy, pensamos, tenemos que manualmente o va a haber una tabla especial. Va a tocar okay, pues que lo, lo hagan manualmente. Descuento cinco mil y listo. ¿Cómo así que cinco mil? Bueno, depende. Pues claro, sí, sí, sí. Ah, eh, ¿no? Eso depende. To toca que lo hagan ustedes. Venga, Registran pero, así pero, como pero, registró pero, chancorta. Pero, pero, yo creo que mejor irnos de aquí, porque eso se está mojando, y después va, ¿vale, decir que, que, que nos olvidamos No, aquí? parce, todo bien, todo bien, sí con confianza, mijo, que para eso somos alianza ahora. Claro. Bueno, pero es que yo he venido aquí, y estoy son hace ya, pues, eh, vaya. No, no, no, fresco, papá. Ahora, ellos no, no, también no, no. tienen que respetar a todos los mecánicos, y bueno, lo que les digo, ¿no? 10% de descuento en todos los carros, ellos 10% en el tuneo, anotan como lo hizo Chacorta, que colocan valor total del carro, menos el descuento, ¡tun! ¡Ya! Ah, sí, sí, y eso sí. lo asume el taller, no ustedes, ¿listo? listo, listo. Ah, a ustedes se les bien. paga como si fuera completo. Ah, bueno, sí. sí bueno, también les comento, eh, me habló el alcalde ahorita, nos dio una platica de bonificación, de ayuda del Estado, de los impuestos, y parece que el domingo, entonces, va a haber una pequeña bonificación. Alcalde, ¡Oh, Dios mío! Qué bien, felicidad. papá, bien. Daniel llegó en buen momento, parcero. Sí, hermano. Uy, en muy buen momento, hermano. Sí, domingo paga, se come. <ríe> y bueno, muchachos, ahí vamos, ¿no? Voy a colocar ahora en servicios mecánicos el, el, la nueva alianza. Lucho. ¿Qué pasó? No, yo me tengo que decir que tengo un problema mental. Camine, camine, vámonos, yo también me voy a Picos, picos. el culito. Uy, no, no, no, no, no. Oh. E ya. Oh. Mi hermano, yo quería hacer una creo pregunta. A tomar mi una foto a las motos. No sea como esa corta. Uy. ¿Qué le pasa, hermano? Se mató ahí. Se señor. cierto que para, para. ¡Julio, la foto, patrón. Patrón. Para... Por eso, señor, dígame, por eso, dígame. señor. No, no, no, dígame, patrón, una pregunta. Eh, para, entonces, para hacer los descuentos, tengo que hablar directamente con la persona que esté acá en el lugar. Ah, vea, claro. por ejemplo, le explico. Si llega alguien de banda, usted le hace el barrado, sería llegaron, de banda, llegaron, llegaron, llegaron, llegaron. y cobra lo de, lo de la banda, ¿no? Pues, ¿Eso? ya ah, sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Y en este caso, él, él le pregunta ¿Es que si es del concesionario. Ah, bueno, se me olvidó decirles. Ah, marica, ya lo colocó en el registro igual. Mi señor, ¿y lo de la banda cuánto sería también de descuento? ¿Un 10? No, la banda. Eh, claro que es, es que eso está en, todo el, en un chat de Discord con los precios y ahí entiende. Listo. ¿Cómo, medio, Chacorta? Hombre. Ya mandó. Listo, espérame, Chacorta. Ya mandó el, el ticket, el rol, digo, el mensaje OCC. El negro, a ver, a ver cuál. ¿Pues ¿Cómo nos van a traer motos para vender o cómo la cosa? Lucho? No, pues veníamos a la reunión, hermano. Pero nos tenemos que ir. Urgentemente. Nosotros estamos con un man ahí y un problemito. Entonces esto no es que entonces... Listo, igual yo ya le expliqué a todos los mecánicos. Entonces no hay problema. ¿Listo? ¿Y sí, qué les parece? No, bueno. ¿Les parece bien? No, se pues están con. ¿Cómo no, les parece, muchachos? Ah, por Dios. Sí, no, bueno, bueno. muchachos, ya saben está es su casa Y ya saben que lo esperamos Y bueno, camillemos de la mano Claro que sí señor Eso muchachos, Vean, ahí, les disculpen comento disculpen la, muchachos. ahí disculpen la tardanza Pero es que se nos presentó un inconveniente muy grande No, sí. nosotros también estuvimos Ocupados, les comento muchachos Venga. Todos los carros que se compren en el taller Y sean O sea, perdón, en el concesionario Y hayan hecho el papeleo Con las personas que lo venden tienen un 5% de descuento. La gente que está trabajando en el concesionario tiene un 10% de descuento. Ese es el convenio. Y igual Ay, forma, sí. ustedes también tienen el 10% de descuento para comprar sus vehículos acá. Ah, Bueno, muchachos. Bueno, Yo parte pues. de hacer negocios con ustedes. Estamos casa hablando. muchas gracias. Listo, listo. Hasta luego. Hasta luego. Eh, toca hablar ahorita, Chacorta, que igual yo tengo la plata, o sea, yo no tengo plata. Entonces toca mirar en el taller, listo. Ay. O, o mío, ellos, este ¿no? Cliente. Papi, tú no haces préstamos. ¿Cómo, papi? Exprés, papi Ah, bueno, bueno, antes que se vayan muchachos ven, Eso que quería vayan, preguntar yo, sí, sí, sí, correcto Antes que se vayan Estamos terminando en este momento De organizar el, el, el plan de financiamiento O sea, mm. próximamente se van a vender carros financiados Los que no tengan la plata Entonces eh, vienen con mm. las últimas tres colillas de pago Una carta laboral vienen no, también no, no, no, sí. Ellos son gota a gota. <ríe> ah, vale. Vienen también, vienen también, o sea, con las tres, ¿tres últimas que le pago, carta laboral y un, un codedor Y nosotros acá eh, le hacemos el financiamiento directamente, el concesionario le hace el financiamiento y, y se les da, el, se les entrega el carro. Sí mm. se, se exige que por lo menos la primera cuota se entregue con la entrega del carro. O sea, si ustedes vienen ya, y la primera claro, cuota, claro. pues decir si son 30 mil, tienen que cancelar los 30 mil de entrada y no, se dan no, el carro. Claro. Y semanalmente se les va a cobrar eh, la cuota que supongamos, si es de 30 mil, es de 30 mil. Para no ser, digamos, eh, aprovechados, como dicen por ahí, o, o, o ser usureros, les vamos a cobrar solamente el 10% de interés. Ya, Uy. que es más o menos lo que, lo que se cobra por vehículo. Entonces, por ejemplo, un carro de. De 600 mil, te vamos a cobrar apenas 60 mil de interés. Me los asustó. No, no, no, no, no. Estoy, estoy, estoy dando una, un ejemplo. O sea, un carro de 600 mil, el 10% apenas son 60 mil. Eso no es nada. A, a, a, así como que apenas, apenas. O sea, que el carro te va a terminar saliendo 660 y tú lo vas a pagar en 20 cuotas de 30, 33 mil pesos. Las cuotas mm. son estándares, o sea, si compras un carro de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 100.000, de 50.000, de, de lo que sea, se van a poner 20 cuotitas y solo se va a cobrar 10% por el financiamiento, ¿ya? Mm -hmm. Si ustedes se dan cuenta en la ley, no estamos por fuera de la ley porque es un es un claro, claro. un crédito, papi, digamos. ¿Y si no pagan, eh, papi? Bueno, si no pagan, como nosotros vamos a tener toda la información del, del, del, de la persona y del decodor, ya nosotros entonces eh, hacemos una gestión por las buenas, que sería por medio de la policía y medio claro, ya, claro. digamos, de, de la gente, los entes eh, de seguridad que hay. Y por la mala, pues lastimosamente toca mandar de las motos. Claro, claro. Obviamente, no, yo sé que no va a ser el caso porque ustedes son personas bien. Ustedes eh, trabajan en una institución como es el, el, el taller mecánico de la, de, la, de la ciudad, que es una, una entidad muy respetable. Entonces, eh, yo sé que eso no va a pasar con ustedes. Igual, como les digo, las cuotas son muy baratas. Yo les puedo hacer una proyección, por ejemplo. Si ustedes me dicen ahorita, mira, quiero X carro, yo les hago enseguida a cómo quedan las proyecciones. Y créeme que por mucho, mira, por mucho. El carro más caro de aquí vale 600 mil, y ese carro pagando semanal 33 mil pesos. Yo no creo que entre semanas no puedan pagar 33 mil pesos. Mm. Tienen ocho días para reunir 33 mil pesos. Mm. O sea, no es descabellado, ¿ya? ¿Y no. cuánto costaría el, el, ese carro? ¿El Nissan? ¿Cuál? ¿La tundra? El no, el Nissan, el Nissan. El Nissan, ¿qué vale el Nissan, Juan 300. Pablo? 300 Ya, ya te hago, ya te hago la proyección, espera un momento. No, tú lo vas a comprar, ya yo lo reservé primero. Parce, y el, el problema es cuando le financien la moto al de, al, al de ah. la moto, ¿eh? Ahí se complica. No, no, no papi, porque es que ya eso ya, ya lo tenemos, ya están ahí esperando que... Ah, ya, ya, ya la, la orden. Ya. Sí, No, no, que les dé la orden, no, porque yo no los mando a ellos, sino que ellos ah, nos ofrecieron claro. su servicio ya ya. Dieron, vea, jefe, si alguna cosa, alguien les debe alguna cosa, nosotros nos encargamos de cobrar y nos dieron 5%, ya, bueno, hágale, listo. Entonces, mira, les voy a hacer la proyección con un carro de 300 mil. Da ¿no? un momento. Por favor, a ver si lo que tengo aquí en el banco me alcanza. Lo saco una vez. Bueno, muchachos, los dejo. Eh, por favor, acuérdense sí, de contarle a sus compañeros todo: sí, sobre el financiamiento, los convenios. Y claro. yo me retiro. Ahorita coloco entonces ahí en el servicio la el convenio con el concesionario. Bueno, muchachos, mira, un carro de 300 Un carro de 300 mil. Quedan eh, que dan cuotas de 16500. Uh -huh. Listo. Eh, ¿Y la cuota inicial de cuánto es? 16500. O sea, si tú 16, quieres eh, dar, o sea, si tú quieres dar, por ejemplo, decía Ah, yo quiero dar 50000, por decíaco. Esos 50000 te lo partimos en las cuotas que te alcancen. Ah, te alcanzó para tres cuotas. Ahí te adelantamos tres cuotas. Ah, te alcanzó para cinco cuotas. Te ponemos las cinco cuotas. La cuota y ya tú, unido. y ya tú simplemente empiezas, ya tú sabes que tus cuotas son 16.500, que lo tienes que pagar semanal. Semanal. Uh -huh. okay. sí se para pa que este carro entonces? Hago, sí, que, claro. Sí, 50. Si, si tienes ahí, por ejemplo, eh, si tienes ahí la carta laboral, si tienes tu última colillas de pago y el deudor, el codor, de una te hacemos el, el papeleo y te llevas tu carro ya mismo entonces, hacer ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Papeleo? No, ¿Mecánica? ¿qué cosa? No, no, simplemente carta laboral, tres últimas colillas de pago y eh, codor y listo, nosotros nos encargamos de obviamente hacer el estudio, llamamos al, a, al trabajo con la carta laboral que nos dé, verificamos que que la persona sí trabaja donde nos dice, eh, y ya, hacemos el, el papeleo y nos entrega la cuenta la que sería ¿Sí? la primera cuota ¿Sí? del crédito, y en este caso serían 16.500, y te llevas tu carro, listo, y ya todas las semanas tienes que pagar 16.500. De que usted tiene una carta ya, que te salta. ¿no? una vez. Ah. ¿Listo? Entonces, bueno, yo eh, tengo eh, otra pregunta, el carrito, se acuerda un momento, el carrito que estaba ahí, ubicado en ese momento, ahí, ahí, ahí, ahí ¿no? que era como una Prado, pero Chevrolet. No, está hoy. Esa misma. Eh, no sé, porque estamos esperando un container de unos vehículos que nos van a llegar, uh, que ya vienen en camino, entonces eh, estamos esperando que eso llegue, sino que eso se demora, ajá, pero estamos sí, esperando sí, claro, que nos lleguen claro, vehículos nuevos. Claro tienen. O sea, entiendo eh, no vehículos nuevos vienen sí pero vienen no, no, no. viajando o sea vienen en claro, un, claro. un barco no, hey, sí, sí, entonces es que no, no no no en este momento lo que tenemos lo que está aquí aquí y en el cuarto al lado que que queda allá allá claro, el plastico, allá bien. al frente están unos un Audi y hay un Eclipse no no no recuerdo qué carro hay un Ford creo no sé pero si nos vienen otros vehículos, pero sí. como les digo, se demora un poquito porque vienen por barco y vienen por container Claro, sí eh, un momento, como es, me quedo aquí y, y, y, y empezamos, empezamos el papel y vale Y de casualidad no sabes qué, qué carro de pronto, moto ¿no? como Una ET o una Prado, por ejemplo, no, no sabe usted de pronto cuál viene eh, ver, Prado, si hay, hay, hay una Lexus pero en el concesionario VIP mm, pero no, no no, no me de pronto a nosotros, no sé si nos puede que puede que nos llegue, no sé, tenemos que esperar claro, claro, entiendes mucho agradecido amigo, listo, listo amigo, mira, dile a tu compañero que me regalo un momento yo tengo que hacer una cosita aquí en la mente y ya vuelvo Deja, hablo, hablo con mi amigo así si de pronto lo puedo atender un momento